Quiero Ahora que sí, vuelva que a la Unión la Soviética, la puta que me paró ¿Cómo está más, te como, más como, te está más rica que el pan con olioli, ya va No, está Estoy más ya. buena que el capitalismo, la concha de mi madre Madre mía, está más buena que los impuestos a Andorra ¿Qué? Por favor, asista al no. compañero <risa> Ya se te salvió <risa> bien, eh <risa> Debo admitirlo. Está más buena Está más buena <risa> que las que primas de Canarias Ya me volcó Te ponía ¿Me pones en qué? Miran, mirando para el obelisco. Uy. Uy. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno. Yo te bueno. pongo el obelisco. <risa> no. Aprende. Pero, ¿Pero que va a ponerte el obelisco si la tuya no mide eso? ¿Cuándo me la viste? A ver, contame. Oye, Volkov. Sí, deme. está más buena que el pan con chancho. El pan con chancho. A mí me gusta el pan con chancho, ¿eh? Por eso. Está Oye, más ¿dónde bien estás bien aprendiendo chico? el chileno tú o qué? Está más Hombre, buena que el chileno. Estamos en dulce de leche Bueno. Escúchame. Eh, somos, eh... somos, escúchame, somos Bad Boys, ¿vale? No te preocupes. No, que me saque boys, la garrapata, por boys, favor. bueno nos vamos todos juntos en un patrulla también? Podemos los cuatro. Vamos, súbanse, vamos, rusa, vení, hacemos un masaje. Vámonos cuatro. Pues nada. El coche estás más buena que ver a Fernando Alonso ganar un mundial de Fórmula 1? Escúchame, pendejo. ¿Cómo que pendejo? La No, no, no, espérame. Puta madre. Estamos no, es sí, primero. El primer, ya me ha pendejo. Oye, ya no te quiero. Espectacular esas 19 eh. tiendas que acabas de asumir. Sí. pues ahora voy a por otra, ya verás tú. Toma, otra, por si acaso. <risa> sí, espérate, el primer coño que aparezca lo robo. <risa> de puta, no me vas a pillar en ninguna, cabrón. A <risa> lo que se vaya. Ahora sí. <risa> <risa> ahora sí, estamos. Mira. Okay. ¿qué estás haciendo? <risa> <¿De una vez? risa> <risa> Perra, Vamos, tú puedes. Eh, vamos, vamos, vamos. Que verano, aquí te pongo más, morras. Claro que sí, eso. Mierda, mierda, mierda. Uy, roba vehículo, roba vehículo. Roba vehículo, vehículo roba vehículo. Y ahora va para una tienda. Fium. Vamos a barra. rojo, me bajé a atarme los cordones. Cambio. Ya me di cuenta. Toma, párate. <risa> Pero para de tanchear! me cago en su muerto. Consigue un vehículo cualquiera sea y acuda. <risa> A 10, 20, por favor. Okay, estamos en pink. Va a ser algo. fium no, no, solamente era uno. Es que me gusta asustar a este niño, sabe? Es que como que usted sabe como que hay una confianza. Se te ha ido a la izquierda. ¿Nunca? No sé. Estoy llegando a la comisaría, guarden, eh. Hola ¿Te pensás que no me la sea esa? No, no, no, le digo a Mac. Ah, vale, vale, vale. El auto que tiene corre una barbaridad. O sea, es un. Es un Comet super. Come, la yuya. Sí. Ándate a la yuya doble. Me gustaría dispararle un poquito. A la ruedita que sea. Como para asustarlo. Corre puta La verdad es que sí. ¿Qué haces apuntando? No, no, no. estoy quieto, estoy quieto, estate quieto. Escúchame, ¿cómo corre esta mierda, no? Me ha cojonado. ¿Ves lo que es? Es un ves? ¿Pero ¿verdad? escúchame? Chita. ¿Pero cómo corre tanto eso? Porque es un chita es un super, no pero, pero, pero me cagó en Dios, ¿pero que cómo puede correr tanto esa mierda? ¿Eso tiene que ser ilegal? Bueno, no. colabora. no entró a la, la hace... tienda el sujeto. No, Pacho, déjenme. Son unos guarros. qué dejen de tasear, ¿Qué que pasa con eso? a matar de la tensión! <risa> ¡Ay! ¡Como dolor! ¡ah! ¿Dónde está? <risa> ¡Ahí es mismo! ¡Oh! Muchas ¿Dónde? gracias, ¿ahí? ¿Dónde? ¿Te quedó ahí? Ahí está la pulga, ahí está la mosca ah, Ahí lo vi, ahí lo vi Sí, terminé y todo, no, me mato. Otro día más, un buen trabajo hecho acá De policía de los Buenos Así Aires es. Somos los mejores policías del mundo. Así es. Yo creo que el otro se está encargando del niño, ¿eh? Sí, estoy seguro que sí. Oye, ¿y tu, y tu policía favorita? La que estabas enamorada. Cada vez me ignora más, ¿eh? Pero oh. yo intento. Blanco. Así somos el ah, Shin y el ¿Cómo se llamaba? ¿Claro? Es la chica esta que andaba con gorrita. Blanco. Blanco se llama. Es la, es la jefa. Ah, es la jefa mira sí. La jefa de ¿Eh? todo menos mía. Subcomisaria. Su o comisario ¿quién? Va a ser mi jefa cuando esté en my bed. En tu cama. ¿Tienes ganas de llevártela a la cama, eh? Eso mismo, una ganas de la tarea tengo. Ah, qué bien. Se va a cruzar de vuelta a la que se le escapó del, del 2-11 de Fleck <ríe> Creo que ahí tiene chances, compañero Oigan, yo tengo una pregunta ¿Cuándo voy a subir claro. de puesto? La felicidad es la única droga hoy la única droga ¿Cómo le va ¿Cómo Johnson. a Johnson? No, ¿Cómo que Johnson? ¿Va a No, soy Volkov <ríe> ¡Volko! ¡Perdón! Perra, ¿cómo me está ¿Baila, confundiendo? ¿Baila, no, no sé, no sé Quiero cómo le está Mire usted, bailando. tengo una persona para presentar. A ver, ¿quién? Señorita, ¿A a los tíos Minerva que llegaron los tíos bailando. Venga, acá Dígame. Ay, perdón, Al medio, medio saltando. Saltando. Minerva, ¿es una chica otapa. No Minerva, Minerva Con gusto No se escucha bien, pero es que está la música muy alta la sí, ya. Vamos, sí, no. hay nadie. Me te, estaba tomando ¿Y bueno, un, me un, un, un retiro espiritual interesante Qué bueno verla sin el traje de Chubac Eh, eh sí ¿Traje de qué? Eh, nada Es eh, eh, eh, alguna larga jugos, historia jugos, todas, Es lo mismo El traje de Chubac una cuando Volkov está fuera de servicio Tiene, digamos, un gusto particular por su vestimenta Uh -huh. oh. comete comete la pizza para, para. Me, me cae Dale, para que me, me cae este bien porque tío. me cae bien porque era ahí, fanática claro, de sí. eh, bueno, un, pues, un bueno, cantante yo que yo respeto mucho que es Carlos Boca. Dos Carlos sí, de 17. Sí. Sí. No, nunca he escuchado él, la verdad, qué tipo de música hace? Eh, como cumbia villera, creo que es algo así por ahí o no? Es que no no sé, no sé. Sí, villera. La ah, verdad es que no Sí. ¿Cómo? La rompió la ahí sería. en Marbella, ¿viste? Sí, en la ciudad delincuente de vestido. La verdad es que sí. Eh, no, no sé qué pasa, no, que no, de no, repente ¿cómo? se me cae la placa. Tengo la placa ahí en el. <ríe> ya, no, no entendí ¿qué? Creo, no, 16, creo que no ¿qué sabe dónde es queda Marbella, 16, ¿cierto? 17, 4, 36, ah, no, conozco a Marbella, Marbella ciudad para ciudad. la canción vale. esa de La de Carlos Baute con Marta. ¿Cómo que me llama? Carlos Sánchez. Carlos Baute. Carlos Baute con Marta Sánchez. No, no, Oh, que ese sí. tema me tiene el huevo. ¿Cuál eh, tema? Perdón, perdón. <risa> no, no, no, disculpe, es. disculpe. Sí, sí, sí, sí, sí, eh, ¿Cuál sí, tema? no, no sé, disculpe, no, lo entiendo. Es que lo entiendo. Oh, es que no, no lo entiendo. Satura, digamos, ese por Dios. Pero, ¿cuál no, tema? Es que yo no sé. Aquí, aquí, aquí. como estamos en Buenos Aires, tengo que cantar A de la cántamelo. de la furia. Cántaselo, Minerva. A ver, cántelo, cántelo. Esa misma. Le va a usted, le va a usted sí. mm. ese Ay no, ya no me gusta Creo que canción. ya no me gusta No, creo que me va a cortar las este... venas con ese tema no, no, no, no es una canción triste Ahí está Es mm. oh, sí. eh, sí. eh, oh, muy a trusty ir, ¿no? no lo sé, no me gusta a ver, a la 2, 10, Prefiero al otro cantante en todo a... caso Claro, prefiere más al Carlos Pero no Carlos Bauta, sino Carlos Boca Sí, la claro, verdad como... es que se prefiero mejor no, lo único que conozco de Cumbia es, es, es la de Boca y la de... No diga eso, era buena persona. Era un artista, era un delincuente. ¿Y cómo sabe el... que usted ¿cómo sabe que usted es un delincuente? A ver, ¿cómo Porque sabe? escuché la canción el otro día de ese insurrecto. O vio las noticias por ahí, usted. No, no, no, no, no. Escuché ah, bueno. la canción, el otro día pusieron la canción del, del, de ese individuo. Y le bueno, <coughs> contaba que cometía delitos, ese hijo de puta. Pues claro que sí, pero bueno. Ay, señor, pero muchos cantantes de metal cantan de mata gente y nunca matan una mosca. Eso es verdad. Hay muchos delincuentes sí, que, que triunfaron claro. como cantante. Usted dice que la rolea, el, el Carlos Este. Claro, él vive su vida de, de, ficticia a través de su música. Bueno, puede ser la bueno, verdad Yo, yo si lo, lo, con que yo no yo lo que conocí que... en persona. ¿Usted lo conoció? Sí. No era delincuente, era un personaje que tenía armado entonces. Sí, era como un amor imposible que tenía con él. No no me diga, eso me serio? estaba contando el otro día, Volkov. Sí. Y la verdad es, es que, la verdad es que Carlos tenía bastantes fantasías conmigo. Y yo también con él. Oh. Qué interesante. ¿eh? <risa> qué lindo se tiene fantasías. La verdad. Sí, Hace la verdad tiempo. es que sí. Qué locura. O sea, <risa> no me acuerdo lo que era eso. <risa> sí. ¿Pero por qué? ¿Cuántos años tiene usted, señor? Sí. 45. 45. Ah. Oh. Está pero... como mi amigo, está como mi amigo Elmo, tiene 48, está en pobreza, pero él es <risa> bastante, digamos, activo con el tema de las fantasías y ese tipo de cosas. Ah, a mí después de lo de mi mujer, la verdad que no... No bueno, me di. ¿Es viudo? Difunta, difunta mujer, sí. Ah, uh, bueno. Que igual la semana también, pero Que ya pasaba. Que no, no le ha gustado mejor. rehacer su vida con alguien más. O no está en el... La verdad eso? que no. Nunca, nunca sentí... Esa necesidad nuevamente, la verdad. Ah, okay. Siento que cumplir un ciclo, ¿no? La verdad. Lo que viví con ella no creo que lo pueda vivir con nadie más. Bueno, ah, las puertas, No, se cierra, exacto. Usted nunca sabe. ¿Saben qué? Claro, no que nunca sabe dónde van el... a contar amor. Que hay muchos tipos diferentes de amores. ¿eh? Sí. El que uno <risa> nunca se parece al otro por el por Nunca vas a amar de la misma forma que amaste. De... O sea, cada persona puede amar de manera diferente, pues, porque cada persona es distinta. Y te enamoras mm. de cosas distintas de cada persona, así que... Imagínense, claro, yo que yo me enamoré suerte. de un delincuente, imagínense. Ah, entonces A mí me era daba delincuente igual. ese individuo. Ay, ah, no. Amor prohibido. Algo así de eso mismo. La... Era un amor entiendo, prohibido. Le, le entiendo el Mira, problema, como dice la canción, dice que si el amor se cae, todo lo demás se cae. Así es. Coño, verdad, pero de imagínate, eso. tú y una, mala... si una policía se enamora de un borracho. Un Digo, un borracho para la malandro. alrededor se cae. Eh, tengo una pregunta: ¿Quién vende comida? ¿Alguien vende comida por acá? Si no, me, me voy a dar una pálida eh. Permiso. Pobrecita trabaja duro. No se crea, últimamente. La verdad es que no se crea mucho, eh. Ahora estoy. No, la verdad es que no. Es que sabe que por dentro me hicieron cambiar bastante. Mire. Sí. Qué importante que fuese Carlos, eh. Sí, la verdad es que sí. Fue bastante importante. Estamos dice, en camino. Me abrió un poco más los ojos. Estamos en con, con Mac. Uy, cosa, <risa> como un delincuente incluso puede cambiarle la vida a alguien, ¿eh? Claro que sí. Tenga, sobrepasa cualquier frontera, compañero. Cualquier cosa. Rompe, caballero. Es un terrorista. Oh, wow. que todos. Está guapo Hola, el coche. ¿Sí? Más guapa eres tú, que te, señora policía. Más te guapa, te guapa te eres de tú. Vuelta. Muchas Encantado gracias. De conocerle. Un Igualmente. De conocerle. ¿Cómo se llama usted? Tony Bianchi, que tú no puedes llamarme como quieras, cariño. Ah, un gusto. gusto. Yo a ti te conozco, claro. creo. ¿Me conoces? ¿Quién no, eres a este? este, al Aristóbulo, ah. creo que lo conozco. Sí, eso no, eh. es un personaje, sí. Aristóbulo, tú vienes de Marbella. Yo vengo de Marbella. Ah, mira qué quieres, joder. Toma, ahora sí, te la debía esa. ¡Toma, acá tienes otra! Oh, tenía ganas de golpearte. Oye, no, ah, mataste. Me voy a sacar... A ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, me cago todo de menos. Mi... Me cago con mi máquina. ¿Está bien por Claro que sí, es que este, vie... este viejo lo conozco. Viene de Marbella. Es un delincuente. Ah, okay. Y tenía ganas de mar... golpearlo. Ok, ok. Sí, sí, mira cómo hay, llegan si los no delincuentes a Buenos Aires. eh. es increíble. La verdad es que me... Sí, la verdad es que me asombra bastante. Pero tiene pecado. Soy pecado chivado, ¿no? obra, ¿no? me, me mueves esta poronga que así está o no? Ah. no. No, señora policía. Ey, ey, ey, ey. Señora Señ policía, no. <risa> <risa> Eso. justicia ¿Es, es, a, Alexandria es No. <risa> Perdón. Casa <que> traviesa. <risa> <risa> ¡Ay! ¡Ay! Listo. Sí, es bonito. Es acto oficial la rusa. No, no, no, no. ah, listo. Oh, Gracias. Your mom, your mom, your mom. Y son las melodías que estén en tu mente que probablemente te gustan más. Así que si sí me cuidan. Yo los quiero mucho.